Hola, ¿qué tal? Saludos amigos y bienvenidos a la información en este nuevo video para hoy. Much hoy Muchas gracias a toda la gente que nos ve en Colombia y en todo el mundo con la información de las noticias más relevantes de todo lo que está pasando en el mundo. Estas son las noticias más relevantes de hoy. La Federación completó el traslado de las tropas en medio de arremetidas aéreas por parte de las unidades en Gerson. Detalles al respecto en momentos. Debido al fuego de artillería de Rusia, a los ataques aéreos y al uso de campos minados, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron detenidas a una distancia de 30 a 40 kilómetros de los cruces sobre el río Dnieper. Actualmente se realizan bombardeos contra las concentraciones de uniformados ucranianos y equipo militar el norte quiere meter miedo a la federación en el ártico según medios eslavos una maniobra fue un mensaje provocador para moscú ya les cuento muy bien los detalles de esto que ha formado polvareda en los medios por su parte, la Federación realizó movimientos sigilosos con submarino Belgorod, que lleva el misil Poseidón, fue tirado desde el norte como una amenaza. Tengo todos los detalles. Diplomático ruso dice que no hay luz para el restablecimiento de los lazos entre el norte y Rusia. Nueva advertencia de Alemania a Turquía y Hungría, países que son obstáculos de Suecia y Finlandia para ingresar a la OTAN. Nuevo rifirrafe en la Unión Europea. Hungría dice que no va a apoyar las sanciones a la energía nuclear de Rusia. Esta información y mucho más se las tengo en este nuevo video informativo. Muchísimas gracias. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Señoras y señores, tenemos bastante información que se está moviendo en las últimas horas. Se conoce de una nueva acción que ha perpetrado la Federación en Gerson en paralelo a la contraofensiva que están realizando las fuerzas ucranianas para el control en Gerson. Algunos lo llaman jugada. Presten atención. Sucedió hace pocas horas cuando estaba realizando el repliegue de las tropas rusas. Se sabe que allí fueron con misiles HIMARS, las unidades que estaban haciendo el traslado a la orilla izquierda del Níper, que fueron repelidos con el sistema de defensa antiaéreo y en respuesta a la avanzada del ejército ruso, pues tomaron la decisión de dañar los accesos a las fuerzas ucranianas. Estamos hablando de la voladura en dos tramos del puente antonovsky que conecta la parte derecha con la parte izquierda de Gerson. fue volado el puente que comunica la central hidroeléctrica de Akakopskaya. y se conoce que la estructura del puente ferroviario también fue destruida para privar así el acceso por este medio a las tropas de las fuerzas ucranianas. Expertos coinciden en que esta nueva estrategia o repliegue militar de los rusos cobra sentido en su defecto. Porque cuando las tropas de Stenesky intenten avanzar, las tropas rusas estarán en mejor posición de defensa para repeler los ataques por parte de las fuerzas ucranianas. Y ahí pues lo pensarán dos veces para poder avanzar verán o tendrán un poco más de dificultades para poder seguir realizando la contraofensiva contra la federación. Se habla que son por lo menos 30.000 militares de la federación y todo el equipo que son 5.000 piezas que fueron trasladadas a la orilla izquierda del Nipper con seguridad y sin problemas. Y tampoco hubo de otro lado se conoce que las fuerzas ucranianas están avanzando en zonas controladas por los rusos, se sabe que era y es lógico entraron a la parte que fue abandonada por los rusos, se tienen en cuenta que en las últimas horas se han reportado que han entrado los ucranianos al asentamiento de Berislav, se sabe hasta ahora que las fuerzas de Zelensky avanzan a esbatovo y Krenmenaya, se han registrado ataques en los cruces que llevan a la izquierda del río Nipier, 28 proyectiles según las estimaciones de los medios en Lagos, fueron derribados eh, por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. El organismo militar señaló que al cruzar el río las formaciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas de Rusia ocuparon las líneas defensivas y las posiciones preparadas de antemano en términos de ingeniería. De otro lado unidades ucranianas han infringido ataques en Luhansk con misiles HIMARS occidentales en zonas industriales del Donbass, así como también se conoce de ataques en Donetsk en barrios poblados igualmente con Silheimers. En Zaporilla, las autoridades prorrusas han dicho que pues han realizado ataques defensivos por parte de la Federación para defender puntos y depósitos de municiones del de Ministerio de la Defensa, y pues esta es una de las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el portavoz de la defensa, Igor Konashenkov, representante del Ministerio de la Defensa a los de medios. Debido al fuego de artillería de Rusia, los ataques aéreos y al uso de campos minados, las unidades de las fuerzas armadas. Ucrania fueron detenidas a una distancia de 30 a 40 kilómetros de los cruces sobre el río Dnieper. Actualmente se realizan movimientos contra las concentraciones de uniformados ucranianos y equipo militar. El país del norte envió el mensaje desafiante a la federación en las últimas horas. Muchísima tensión. se calientan las tensiones entre el país del norte en las últimas horas y Rusia, que envió un mensaje desafiante de la federación y esta maniobra los expertos la han tomado como provocadora sucedió en el ártico allí realizaron pruebas de misiles y según el medio rt durante el ejercicio un avión luke martin mc-130 lanzó el paracaídas un misil de crucero agm-158 hans usando el sistema experimental de municiones paletizadas rapid dragon marcando así la primera vez que el sistema Rapid Dragon es utilizado en Europa. Quiero que escuchen esto, lo que dicen desde el Comando de Operaciones de Estados Unidos, y ustedes saquen sus propias conclusiones, amigos, al respecto. Según el comandante Lawrence Emelinkov, la prueba de la que estamos hablando, y que han dicho que es una provocación, pone esto al alcance de dicen ellos que intentan intencionalmente ser provocadores sin ser escaladores. Lo están diciendo abiertamente, es un mensaje directo para Vladimir Putin. Textualmente, esta es la declaración que han emitido en las últimas horas. Tratamos de disuadir una agresión rusa, el comportamiento expansionista, mostrando las capacidades mejoradas de los aliados, comentó antes del lanzamiento. Lawrence Melnikov, Teniente Coronel del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa, al portal militar Stars. And stripes. El alto oficial subrayó que la idea del ensayo radica en comprobar las capacidades del uso de la agrupación en caso de un eventual ataque de Rusia contra centros de operación de los aliados de la OTAN. Esto se da en medio de los pedidos de la Unión Europea, en cabeza del alto representante de la entidad Joseph Borrell, que ha insistido en que ya se tienen que ir preparando o modificar para el traslado en el continente europeo de equipamiento militar de la OTAN. Dice el funcionario que el continente no tiene infraestructura militar para un inminente conflicto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y por otro lado, desde el norte piden diálogo. Es una petición que para los expertos es un poco considerablemente, por parte de la Unión Europea, peligrosa. Sobre todo en medio del conflicto que está en curso entre y Ucrania. Algunos analistas coinciden que mientras se sigue equipando desde occidente a Ucrania, existe la posibilidad de que haya un conflicto directo de la OTAN con los rusos. Es inminente en el corto plazo que pueda haber una expansión del conflicto y esto está tomado como una advertencia que le está enviando la Unión Europea a Rusia. Y ahora sale esta maniobra que para muchos es una señal preocupante y que puede socavar aún más las tensiones que hay entre la nación norteamericana y el Kremlin. Volviendo al tema que estamos comentando de la provocación en el Ártico, nos llama la atención lo que dicen algunos objetivos que tendría supuestamente la Federación. Según el Centro de Comando de Operaciones Especiales de Europa, hay objetivos. Por ejemplo, en Alemania se habla de la base aérea real de la fuerza de Rammstein y la británica de Leichen que serían objetivos por parte de Rusia. Dicen que en el caso de una agresión rusa a estos objetivos, el militar de Estados Unidos adscrito al Centro de Operaciones Especiales de Europa aseguran que son capaces de infringir ataques directos de precisión a objetivos específicos rusos con la ayuda de los aliados de la OTAN. Esta prueba Rapid Dragon que se está realizando se hace en simultánea con ejercicios simulados en Polonia y Rumania y otras misiones que fueron realizadas en el Mar Báltico y que fueron realizadas con aviones de combate dotados con equipos de lanzamisiles de alta movilidad que se transportan en plena zona de aterrizaje y se descargan para luego poder hacer ataques rápidos, según señala el medio. Para información de nuestros seguidores, el concepto de Rapid Dragon fue creado en el 2016 y está basado en municiones montadas sobre una plataforma que se lanza desde aeronaves que obedecen a distintos tipos y que son adaptables, incluso puede ser de transporte público, son cargados los aviones y se pueden albergar varios misiles de crucero en pales, en el momento que se lanza desde la aeronave que se encuentra a una gran distancia del objetivo, allí es donde son liberados. Se puede decir que se lanza una especie de kit de proyectiles que automáticamente se activan y se dirigen hacia sus objetivos. Dice este artículo que las primeras pruebas de lanzamiento de estas plataformas con una carga útil que imitaba a de crucero AGM-158 Hams tuvieron lugar en enero del 2020 desde cruceros cargueros C-130 Hércules y C-17 Globenaster, hasta el momento que estamos grabando el video, la federación no había dado declaraciones al respecto de estas declaraciones y de esta maniobra que fue tomada como una provocación y la pregunta que surge entre los usuarios de la red es si están pidiendo diálogo desde Estados Unidos y presionando a Ucrania para que se siente a dialogar con Putin para ponerle freno al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿Por qué desde las fuerzas especiales del norte realizan este tipo de maniobras que lo único que hacen es calentar los ánimos más de lo que están entre Rusia y Ucrania queremos ver sus opiniones al respecto este ejercicio fue tildado de provocador por analistas en Moscú pero escuchen, si Rusia realiza cualquier movimiento bien sea con sus tropas en la frontera o en aguas territoriales de la federación, el norte lo considera ¿Y cómo se le llaman entonces a las maniobras recientemente con el mensaje claro para los rusos? Bueno, pues los pongo en contexto y quiero ver sus apreciaciones. Resulta que medios occidentales están dando una difusión a una información que ha salido desde el Pentágono sobre una inminente amenaza rusa y obedece, escuchen bien, a unos movimientos que realizó en las últimas horas la federación con el poderoso rey de las aguas, estamos hablando del submarino Belgorod que lleva entre su estructura el poderoso misil Poseidón, se dice, escuchen bien, se dice desde el pentágono aunque esto suena a especulación porque desde Rusia no hay tal información, pero el del norte creen que posiblemente el movimiento podría obedecer a algún tipo de ensayo nuclear pero que no se llevó a cabo pero que para el norte sí es bastante sospechoso y fue vista esta maniobra por parte del pentágono en el mar ártico. Yo les pregunto a ustedes, bueno, y si lo miramos desde el punto de vista de la defensa rusa, no se podría pensar que la federación estuvo antes, al contrario de lo que piensan, atentos a la maniobra anterior que le contamos y quería dar por advertido, de cualquier respuesta simétrica, si la provocación de Estados Unidos tendría algún error de cálculo, podría ser que desde el Ministerio de la Defensa esté monitoreando todos los movimientos de la OTAN y esperando cualquier acción en contra del territorio eslavo para entrar en acción. Ahora, nos asaltan dudas. ¿Por qué esto lo hablamos? En base a la información de medios occidentales, ¿no? Pero recordemos que el Belgorod ha partido desde la frontera de rusa y lo último que supimos de él... Es que sorprendió a una flota de la OTAN en el Báltico recientemente y también en las costas del Reino Unido, específicamente estamos hablando de que sorprendió a flotas británicas y de la OTAN que estaban realizando maniobras militares, desapareció y hubo revuelo por parte de la OTAN porque no pudieron detectarlo es decir, no tienen la suficiente tecnología para dar con su ubicación en ese orden de ideas y partiendo de la premisa de la objetividad, creemos que esto puede obedecer más a especulaciones pues por el momento no existe tal información ni difusión por parte del Ministerio de la Defensa de la ONU y por parte de los medios eslavos, solo en algunos medios occidentales pero también Bien, dejemos la opción de la duda de que haya esto surgido eh, por parte del Ministerio de la Defensa que haya dado la orden de que se dejara ver el submarino y también eso pues lo hayan hecho como un signo de advertencia para el Pentágono sobre una respuesta adecuada ante cualquier error de cálculo y por eso se dejó detectar con esa finalidad para poner a pensar dos veces al Comando de Operaciones Especiales de Europa que lanzó esta a la Federación hace pocas horas en el Ártico. Según la información que se está entregando por parte del Pentágono es que varios buques rusos, lo vieron por satélite, estaban en preparativos de un inminente ejercicio nuclear y entre ellos apareció el submarino Belgorod, que es un submarino de crucero modificado, construido por Rusia para llevar a cabo misiones específicas y que es capaz de lanzar vehículos submarinos no tripulados incluido el torpedo Poseidón y su tripulación obedece a más de 130 personas que pueden estar más de 120 días bajo el agua con una eslora de 184 metros pesa 30 mil toneladas y tiene una manga de 15 metros son algunas de las características del super submarino subbelgorod de Rusia que fue según el pentágono detectado realizando maniobras en el ártico con buques de de la Federación, algo que por supuesto pues tiene muy preocupados al Pentágono lo cierto es que las tensiones están en un punto máximo incluso de no retorno para las dos partes teniendo en cuenta las últimas palabras de un funcionario que recientemente se pronunció estamos hablando del embajador ruso en Estados Unidos Anatoly Antonov que fue enfático diciendo que sería ingenio pensar en un desdialo de los lazos entre Moscú y Washington la razón por porque se siguen aplicando las sanciones y presión política para el Kremlin según Antonov la, la relación que enfrenta una crisis profunda entre Rusia y Estados Unidos no hay luz al final del túnel todavía, sostuvo Antonov. Según él, Washington todavía está corriendo para presionar con sanciones económicas y presión política sobre Rusia. Los políticos creen que los movimientos deberían conducir a una Rusia más débil, que sería incapaz de defender sus derechos en el ámbito internacional. Por cierto, en lo que Washington pretende en sus esfuerzos por sacarnos de los mecanismos e instituciones multilaterales, enfatizó el enviado ruso. Señores, el tema del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN parece una novela. Todos los días hay diferentes temas controvertidos y todavía no se sabe si habrá un final feliz o un final adverso. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que la ministra de Exteriores de Alemania, estamos hablando de Annalena Barbok, en las últimas horas le envió un mensaje claro al gobierno de Turquía y de Hungría, países que están en desacuerdo con la entrada de estas dos naciones al bloque militar. Por el lado de Turquía, tiene como razón pues no apoyar el ingreso o la ratificación al bloque porque estas dos naciones Suecia y Finlandia para Turquía apoyan a los terroristas con financiación armamento y piden que desde allí se extraditen a quienes se consideran enemigos del estado o que son señalados de ser extremistas, por su parte Hungría dice que no hay una zona gris para apoyar el ingreso, además dice que ya hicieron el trabajo de enviar a la solicitud al Congreso de Hungría para ratificarlo pero que ya depende desde el Congreso húngaro, se lavan las manos y por el momento pues no se sabe qué va a pasar con el apoyo de Hungría para el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN según el jefe del gabinete húngaro Herley Gullas reiteró esta semana que el ejecutivo pues apoya la decisión pero que ya quede en manos del congreso, se espera que el parlamento húngaro debata la iniciativa en los próximos días después de que se hayan aprobado una serie de proyectos relacionados con la disputa entre Budapest y la Unión Europea por miles de millones de euros de financiación que Hungría todavía no ha recibido, lo cierto es que la ministra de Exteriores le lanzó una advertencia que pues anteriormente había dicho Turquía y Hungría que si se cumplían los requisitos que ellos le pedían a Suecia y Finlandia, en especial Turquía por parte del presidente Erdogan, pues ellos accederían a apoyar este proceso, esta adhesión de Suecia y Finlandia al bloque militar, pero que por el momento pues es una advertencia que lanza la funcionaria alemana. De otro lado, Hungría ha dicho en las últimas horas que se va a oponer a las sanciones contra la energía nuclear rusa. Ha dicho un diplomático el domingo pasado que habló al aire en la radio KOSUT. Estamos hablando de Peter C. Hartog, que dijo que algunos países del bloque habían sugerido que el noveno paquete de sanciones incluyera la prohibición a las empresas rusas de energía nuclear. Pues... Hungría ha dicho que no, como siempre se ha parado en la raya y ha sostenido su postura en torno a las sanciones antirrusas, ha dicho que no va a permitir el noveno de paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y que ahora se está discutiendo en Bruselas para que se interponga en el camino de sus intereses nacionales, dijo el eh, húngaro de asuntos exteriores y relaciones económicas, Peter Sijarto, que habló este jueves en una reunión de ministros de exteriores de la Organización de Estados Turcos en Samarcanda. cito las palabras de del funcionario, ha dicho que el gobierno húngaro seguirá protegiendo sus intereses nacionales cuando se discuta el noveno paquete de sanciones que ya está preparado en Bruselas y que no va a permitir que los húngaros sufran injustamente por la guerra en Ucrania citó la agencia de noticias húngara MTI Asiharto, como diciendo, el ministro señaló que las sanciones de la Unión Europea impuestas anteriormente a Rusia no contribuyeron a poner el fin al conflicto ucraniano y solo empeoraron la situación económica en Europa según él, están llevando la economía del continente a una completa recesión el domingo pasado también Sijarto dijo que algunos de países de la unión europea habían sugerido que el noveno paquete de sanciones incluyera la prohibición a las empresas rusas de energía y el alto diplomático explicó que esto era inaceptable para hungría y que era una línea roja porque su planta de energía nuclear en Pax funcionaba con combustible suministrado por Rusia e hizo hincapié en que Hungría no va a apoyar nada que viole sus intereses nacionales en el campo de la energía. También el gobierno húngaro ha reiterado desde el principio los líderes de la Unión Europea que acordaron pasar por alto el tema de la energía nuclear durante la preparación de las sanciones contra Rusia, el tema de la central de de PARS que fue construida con tecnologías soviéticas y que está ubicada a orillas del río Danubio a 100 kilómetros al sur de Budapest cuenta con cuatro unidades de potencia con reactores BBER 440 la planta aporta el 49,6% de la producción energética del país y más de un tercio del consumo eléctrico este año Rusia continuó entregando combustible nuclear en por la planta vía aérea a través del de espacio aéreo de Bielorrusia Polonia y Eslovaquia con bueno, la venia de los líderes de la Unión Europea antes de la operación militar se transportaba por ferrocarril a Hungría a través del territorio ucraniano. Otro dato es que Hungría, en colaboración con la empresa rusa Rosatom, continúan realizando el proyecto de construcción de la segunda fase de la central nuclear de PAX, en la que también participa una empresa del norte General Electric la empresa francesa Framatome Sas y la alemana Siemens, como dijo anteriormente Sijarto, Moscú ha confirmado la disposición de financiar este proyecto que se estima en 12.500 millones de euros que desde el principio se suponía que era financiado en un 80% por un préstamo ruso según las estimaciones y la información que entrega un medio eslavo conocido como TAS. El gobierno húngaro cuenta con que los dos nuevos reactores BBER 1200 se instalen para 2030 después de lo cual la capacidad de la planta aumentará los 2000 megavatios actuales a 4400 megavatios amigos llegamos a la parte final de esta información en el día de hoy, a ustedes muchas gracias por la audiencia, los invitamos si son nuevos a que se suscriban al canal, nos dejen su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas, apreciamos mucho sus respuestas, vivimos muy agradecidos por su tiempo y de verdad un Dios se lo pague a todos, nos escuchamos en el próximo contenido y ojalá Dios permita algún día llegue la paz para el pueblo ruso y Ucrania. Un abrazo para todos. Somos tu canal informativo.